Después de mucho tiempo de espera, lo esperábamos en septiembre. Nos lo retrasaron a octubre. Hoy estamos a 23 de noviembre y nos ha llegado a la tienda el nuevo Shimano Durace de 12 velocidades. Aquí lo tenemos. Los componentes del Shimano Durace estarán disponibles de aquí a un mes y medio, dos meses. Eso es lo que nos han dicho. Pero para estas primeras unidades, para el lanzamiento, Shimano ha tirado la casa por la ventana. Ha preparado una pedazo caja de cartón con todos los componentes aquí muy bien expuestos. Todos, no, no todos. Porque nos han mandado los discos aparte, la cadena suelta y.. Toma, sujeta. Y las bielas. Me cago en in... la leche. Esto es una mierda. No, no me hace gracia. Lo voy a quitar. ¡Ala! toma el pasacote. a la mierda. Ah, sí, estamos más cómodos. Para este nuevo grupo, Shimano cambia los discos. Ahora utiliza los mismos discos que en bicicleta de montaña, que los del XTR o Shimano SAI. Los anteriores discos de, del Durace eran un poquitín blandos y tendían a doblarse un poco, doblarse enseguida. Estos esperemos que sean más rígidos y más fuertes. La cadena que nos han mandado es exactamente la misma que la del Shimano XTR de 12 velocidades. Esta ya lleva unos cuantos años entre nosotros, es una cadena que funciona muy bien. Utiliza la misma cadena para carretera y para montaña. Eso está muy bien porque no hay que tener un montón de cadenas. ¡Toma, chaval! Despacito, despacito, que vale muchas Toma, perras. ¡Ay, qué grande! Sí, vale, fantástico. La vida parece como los años anteriores. Sí, lo único que los ángulos están un poco más marcados y parece un poquitín más cuadrada. También cuatro brazos asimétricos. Papá. Mira de los pinchitos! Que sí, sí, estos son los dientes, 52, 36, medida 172, ¡ole! Y aquí tenemos la biela izquierda que viene súper bien envuelta para que no se raye. Bueno, bueno, bueno, y llegamos al plato fuerte, el grupo electrónico que ahora sí que vamos a hacer el unboxing de verdad. Adiós, amiguitos, me voy a hacer... Es la carta de Papá Noel y de Reyes Magos. Mira a ver si le pides uno de estos para mí, ¿vale? Vale. Venga, ¡hasta luego! ¡Muah! Nuevo cassette de 12 velocidades. Muchos nos esperábamos que esta corona de aquí, pequeña, fuera de 10. Por lo cual, habría que haber cambiado y haber puesto en los núcleos Micro como los de montaña. Pero, sin embargo, si Manu nos ha sorprendido, a mí por lo menos me ha sorprendido, y mantiene el mismo estriado que los cassettes de 10 o de 11 coronas. Entonces, en cualquier bicicleta donde estaban montadas las 11 velocidades, se puede montar el nuevo cassette de 12 velocidades. La verdad que es muy parecido al de los años anteriores. Aquí tengo un Durace de 11 velocidades y la verdad que se parece mucho. Las 5 coronas de arriba son de titanio y las 7 restantes de acero. Prácticamente igual que lo que había en 11 velocidades. Lo que sí que veo... Que las arañas, así como esta de aquí en el medio, sí que era de fibra de carbono la araña, pues esta es toda de aluminio. Seguimos con el unboxing. Los frenos, hasta que no se prueben no se sabe qué resultado van a dar. Pero Shimano promete que han separado las pastillas en torno a un 10 un 15% para evitar los molestos roces de estos de los discos de carretera. Las pastillas son exactamente iguales y han renovado el sistema de purga. Muy chulos. Pequeños. Un poco más pequeño que modelos anteriores, parece. Componentes electrónicos. Aquí vienen en esta cajita aparte... Ah, vamos a ver lo que viene por aquí. Los plásticos y pines y olivas y tornillos para los frenos. La sujeción de la batería para meterla dentro del tubo del sillín. Más freno, para freno trasero. <risa> La Gaga, para regulación del cambio trasero. El conector de los cables electrónicos. Este modelo más pequeño es el mismo que lleva el motor EP8 el y es un poquito más pequeño que lo que había hasta ahora del DI2. Y dos piezas de las tapas de las baterías y demás, será a saber lo que es esto. hola y aquí están todos los cables electrónicos. Uno, dos. Aquí tengo por aquí el cable que llevaba puesto en mi bicicleta. Ya veis que era mucho más gordo el de, de ido hasta actual. Ahora el nuevo es mucho más pequeño y mucho más fino. No es compatible ni, ni de broma. La nueva batería. Esta batería tiene tres conectores. La antigua, el modelo anterior. Era prácticamente igual, exteriormente exactamente igual, pero solamente un conector. Luego veremos para qué sirven estos conectores. Y por último, el cable de carga del sistema electrónico. Antes había un cargador, ahora es un cable con un conector especial que... Si sacamos el cambio y le quitamos, le abrimos esta tapeta de aquí, esto va conectado ahí. Y se cargaría todo el sistema electrónico. Seguimos con el desviador. La verdad que es una, es súper chulo. Muy, muy, muy, muy pequeño. Casi parece un, un desviador mecánico. Y no pesa prácticamente... Uf, pesa muy, muy, muy poquito. 95 gramos. Por aquí tengo el del Ultegra. El que lleva montado en mi bicicleta. De 95, estos son 126 gramos. Más de un 25%. De diferencia de peso y de tamaño se nota, eh. Oh. Seguimos con el cambio de marcas. La verdad, es que se parece bastante al de años anteriores, pero la, la mejora ha sido muy grande ya que esta zona de la, del motor incorpora estas dos entraditas. Esta era la que se utilizaba para eh, la conexión inalámbrica de Bluetooth y AMPLUS y esta era la unidad de carga que se ponía en el manillar. Ahora ya el propio cambio incorpora estas dos piezas. Y con respecto al Ultegra, que tenía yo, la diferencia de peso... Este son 214 gramos y el Ultegra... 244, que si le unimos estas dos centralitas, 255 gramazos, quitamos casi 40 gramos, wow, impresionante. Y por último, los mandos, las manetas de cambio, cambio freno, parecen que sean, que sean de, de, de cable en vez de hidráulicos pesan muy poquito, muy poquito y son muy pequeñas mano ha, ha mejorado la ergonomía, las ha hecho las maletas que quedan un poco hacia adentro, para ir en una posición en las manos un poco más natural. Las ha hecho un poquitín más largas y un poquitín más pequeñas. La verdad que de diseño es espectacular. A mí personalmente las de RAM no me gustan nada. Pero bueno, eh, abrazadera esta de aquí de titanio, aquí los dos conectores para los cables electrónicos. Que dices, ¿para qué hace falta unos conectores aquí si las manetas son inalámbricas? De aquí se podrá conectar el botón de Sprinter, el botón que se pone suelto del manillar, y sirve este conector para eh, hacer el emparejamiento de los cambios electrónicos. Se pueden emparejar de dos maneras, mediante la aplicación del móvil o mediante el cable directamente. Vamos a ver si consigo emparejar todo esto, que debe ser, no debe ser muy fácil. He conectado el cambio con el cablecico a la batería y al desviador. Entonces, desde la aplicación de LED-TUBE le damos a registrar una nueva bicicleta y le doy al botoncito este para que se active el Bluetooth. Mira, ya lo ha registrado, ya lo ha encontrado. Le doy a conectar. Ahí la tenemos. Ha detectado el cambio, el desviador y la batería. Registrar como bicicleta nueva y añadimos el interruptor. Añadir interruptor. Y ahora hay que buscar dónde está... Pillado. La derecha registrada. Y añadimos el interruptor izquierdo. Eh... Ahí. Ok. Terminar. Se supone que está conectado. Luego desde aquí ya se podría configurar el modo de cambio, los desarrollos, 11.30, ok. lo, ¿Y esto qué es? Uh. Aquí hace falta aplicar. Desconectar. Vale. Y ahora, si tenemos suerte, esto... ¡Ole! Desviador, subir, bajar, subir piñones, bajar piñones. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí el unboxing. Espero que os haya ayudado, que os haya entretenido por lo menos. A mí me ha vuelto loco porque esto, esto es súper complicado. Y para mañana pasado lo monto en una con la go. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.